Jimena, parece que estás congelada. Sí, si me muevo mucho. Kira piensa que estoy jugando. Hijo Y luego se viene, entonces, pues, es mejor aquí, calmada. Ya nos mandaste la liga. Espérenme, sí. Eh, reenvío, reenvío, reenvío, espérenme. Dale, David. Sí, no, I'm Chomsky. Así es. Vamos a ver una... Bueno, primero que nada, buenas noches, ¿verdad? Me presento igual. Osmar Yañez, docente de Educación Media Superior, y pues aquí también formando parte del de Instituto de Formación Política Estatal, de aquí de Chihuahua, de Morena. Y sí, efectivamente, como dice David, ¿verdad? Esta presentación va a ser de las 10 estrategias de manipulación mediática, de Noam Chomsky. Este, La presentación la vas a poner tú, David, o... ¿tú ah, Ok. en Facebook. Ok, ok, bueno, ¿qué les platico? Pues, les voy a decir primero que nada, bienvenidos a la misa Chaira, ¿sí? Les voy a decir, eh, acuérdense, como toda misa hay que empezar persinándonos, en nombre del padre, ¿verdad? Que es nuestro presidente, en nombre del hijo, que es el movimiento que creó el presidente, del cual formamos parte, y pues en nombre del Espíritu Chairo, compañeros y compañeras, ok? Recuerden, toda misa empieza con la bendición, ok? Y en lo que el compañero pone la presentación, les voy a ir diciendo o dándoles una semblanza sobre quién es Noam Chomsky. Bueno, Noam Chomsky es un lingüista, ok? Un lingüista estadounidense, ¿cómo se dice? Pero perteneciente a la comunidad judía que vive en Estados Unidos. Nació en Filadelfia en 1928. Desde hace 50 años es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cuál fue su aporte como lingüista? Pues se dice que es el padre de la gramática generativa transformacional. No soy experto en el tema, la verdad yo creo que ese tema lo tiene más presente mi esposa, que ella es licenciada en letras. ¿Qué es esto? Pues es un sistema de análisis lingüístico que revolucionó, de hecho, la misma lingüística. Okay. La faceta como política de Noam Chomsky, la faceta, perdón, política, como activista político, se dio a conocer cuando él se, ¿cómo se dice? Se puso en una postura radical opuesta a lo que es la guerra de Vietnam. De Vietnam perdón. Fue oposición como tal, así como nosotros en algún momento fuimos oposición. En la mayoría del país, y de hecho lo somos aquí en el Estado todavía, oposición. ¿Con qué obra se dio a conocer él? Eh, la obra se llama La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos históricos y políticos. Los nuevos mandarines. este No sé si ya se está proyectando David aquí, no, Ah, ok. Ok. ¿Aquí en Zoom o en. Ah, ok, sí, sí. Bueno, de hecho, dale ya me adelanté. Sí, porque sí. eso lo estaban viendo en Facebook, ¿no? Ah. Ahí les va la primera. O ah, sea, ya está. Noam Chomsky. ¿Esa ya? Esa es lo que acabo precisamente de exponer, la que sigue, ¿pues no? Frases célebres. Ok, ¿Cuáles son las frases célebres en cuanto al activismo político, Noam Chomsky? Fíjense bien. Hoy por hoy la única forma de que Estados Unidos ataque a un enemigo mucho más débil es construyendo una enorme ofensiva propagandística, ¿sí? que lo exponga como el mal absoluto e incluso como una amenaza a nuestra supervivencia misma. Ese fue el escenario que Washington erigió en el caso de Irak. En Latinoamérica tenemos los ejemplos de Cuba y Venezuela, ¿ok? Tienen una propaganda, una ofensiva propagandística en contra de estos dos países, sí aquí en Latinoamérica, porque pues a la mayoría... Los tenían por así dominados, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene Estados Unidos atacando a Cuba? Y ahora que no puede obtener los recursos mmm, energéticos de Venezuela, pues también lo han pintado como una dictadura, ¿no? ¿Cuál es otra de sus frases? ¿Quién es la comunidad internacional? Pregunta Chomsky. Es Washington y cualquiera que coincida con el gobierno de Washington, ¿no? Con nuestro gobierno. Eso es lo que dice Noam Chomsky. ¿Por qué? Recordemos que él es estadounidense, ¿sí? sí otra de sus frases célebres en política. Estados Unidos apoya a gobiernos corruptos y opresores y se opone al progreso político o económico debido a sus intereses por controlar los recursos petroleros de la región. Todos sabemos que Estados Unidos hace guerras, mmm, difama países, etc., con la finalidad de apropiar, apropiarse perdón, de los recursos energéticos de los países a los gobiernos mexicanos de la derecha los apoyó durante muchos años, inclusive descaradamente Estados Unidos nos decía que éramos su patio trasero, si no me recuerdo. hasta que ahora con nuestro presidente ese trato ya cambió, ¿no? Porque llegó el presidente y dio a respetarse, sí, dio a respetar a toda la nación, que es México. Ok, la que sigue, por favor. sí, bueno, una vez dada la semblanza sobre quién es Norm Chomsky, obviamente podemos indagar más sobre él, no investigar más. Ahora sí vienen la primera estrategia de manipulación mediática. ¿Cuál vendría siendo esa estrategia? Eh, la estrategia de la distracción. ¿Qué nos dice esta estrategia? Dice, el elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Bueno, los que ya somos chaborrucos, por ejemplo, que ya tenemos cierta edad, la cajita tontadora para nosotros fue la televisión. Si se fijan ahí en la imagen de la diapositiva, ahora puse las nuevas TICs, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo distraen ahora los políticos o el capitalismo y todos los medios opresores a los jóvenes? Con las redes sociales, YouTube, eh, le meten Instagram, Telegram, Twitter, todo eso. ¿Para qué? Para distraer a las personas. ¿Por qué? Porque la estrategia de esa de distracción es indispensable para qué? Para que el público eh, no se interese en, en adquirir conocimientos esenciales. O sea. No se, eh, no se preocupe, perdonen, eh, por ejemplo, en conocer sobre ciencia, economía, sobre psicología, sobre todo lo que van, a, eh, ¿cómo se dice?, enriqueciendo al ser humano y le va despejando la mente, le va quitando las ataduras. Por eso es bien importante para el capitalismo, ¿sí? Como lo es Estados Unidos, el distraer a su público. Sí, fíjense bien, o sea. Aquí en mismo México, voy a poner ejemplo en México, ya les dije lo de la televisión, ¿sí? Ahora, ¿cómo mantienen a nuestros jóvenes? Van a la escuela, le dedican, no sé, seis horas a la escuela, ¿no? Yo que soy maestro de preparatoria, y ahí mismo en el salón, nos ha pasado antes de la pandemia, sacan el celular y quieren estar en el Facebook, o sea, los tienen ahí distraídos con sus redes sociales, cuando se supone, ¿eh? y es bueno, debería ser que van a la escuela a aprender, a enriquecerse. ¿Para qué? Para que no sean manipulados. Dice Noam Chamsky, eh, también dentro de esa misma estrategia, dice mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, sin importancia real, perdón, mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta, perdón, de vuelta a la granja como los otros animales, fíjense bien lo que dice, ¿no? Manténlos ocupaditos, manténlos ahí, les digo, quienes somos ya chaburrucos, pues la tele, las novelas, el chupacabras, ¿se acuerdan del chupacabras? ¿Eh? Andamos todos asustados, ¿no? Con que el chupacabras, etc. No los sueltes, decía el sistema, no los sueltes, manténlos ocupados, distráelos, distráelos, distráelos, ¿sí? Mientras en el Senado se aprobaban reformas, en la Cámara de Diputados, en las Cámaras ¿no? de las Legislaturas, eh, se aprobaba el foba se aprobaba la privatización de, las, de los bancos, de las empresas nacionales, ¿no? se vendían empresas nacionales, Telmex, alguna mmm, otra, bueno, este, ferrocarriles, ¿no? se arrendaba, ferrocarriles mexicanos, etc. Si quieres la que sigue, David, por favor. Ya está la que sigue. Ok, sí, no la veía, perdón. Bueno, esta, esta con esta vamos a hacer caer. Crear problemas y después ofrecer soluciones. También es llamada problema, reacción, solución. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo nos distraen? Uh, ¿Cómo nos manipulan mediáticamente con esto el capitalismo? Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que este sea el, de, el perdón, a fin de que esta, este sea el mandante de las medidas que se desea, se desea hacer aceptar. O sea, que el mismo público pida ¿no? las soluciones. Voy a tocar un tema bien conocido aquí para nosotros los chihuahuenses, ¿verdad? El tema del agua. ¿Se acuerdan? El agua el agua no era un problema aquí, no era un problema, anteriormente siempre se pagaban los tratados, nadie decía nada sobre el agua, ¿qué pasa? Llega nuestro presidente, llega nuestro movimiento de regeneración nacional, llega la 4T a instaurarse, y oh sorpresa, el, tem, el, el agua de repente fue un problema, ¿y qué hicieron aquí? La oposición, que empezó a hacer? Creó el problema, enardeció a la turba, a la gente, a todos los manipuló y luego crearon, o ellos ofrecieron la solución. ¿Cuál era la solución? Pues entrar en guerra, ¿no? Entrar en la mal llamada guerra del agua, que todos sabemos que fue, con tintes políticos nada más. ¿Sí ¿Me explico? Eso es crear un problema y después ofrecer la solución cuando siempre se ha pagado el agua, cuando ese tratado existe desde la década de los 30, 40, no recuerdo exactamente la fecha, y nunca se había tenido problema con eso. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo usan este tipo, esta estrategia de manipulación con la gente. Y aún a la fecha, les comentaba... Eh, que por cierto, felipe a la nueva presidenta del módulo aquí de mi región, del módulo número 5, uno de los módulos que hay. Y ya le pedí la firma, ¿no? Para... Bueno, ahí le solicité una firma. Total que le dije. Este, usted le dije, pues apoya a los compañeros que están pidiendo las firmas, ¿no? Para la la, ¿cómo se dice? la revocación de mandato, la ratificación, como la queremos llamar. En este caso, ratificación, ¿no? queremos que se quede el presidente. ¿Usted sí lo quiere correr. Y luego ya, no, que sí le firmo y no sé qué. Y luego dijo, es que va a estar bien difícil este año. Fíjense, viene la presidenta del módulo, ¿ok? Dice, este año va a estar bien difícil, se quieren volver a llevar el agua. Y le dije, no, discúlpeme, mi así se llama, así le decimos a la señora, cariño. Le digo, discúlpeme, pero usted ya sabe quién realmente se está robando el agua. Le digo, usted es la presidenta del módulo, ya vio desde dentro quién es quién realmente. Ejerce, por ejemplo, ¿no? Hay gente que vendió sus derechos de riego y aún así sigue regando. O sea, esa gente no tendría por qué utilizar agua para el riego. Entonces, es nuestra responsabilidad. Fíjense bien, ella que está viendo el problema aún sigue con esta, con esta estrategia en su mente. Sigue ahí, les, le crearon el problema y le ofrecieron la solución y ella sigue ahí, encausada. Por eso es importante este tipo de temas ¿sí? en, la, en la sociedad como tal, para que despierten un poco. Otra, otro ejemplo, por ejemplo, bueno, otro ejemplo sería el crear crisis económicas, como en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Para qué? Pues para aceptarlo como un mal necesario, el retroceso, ¿no? Para que cuando se vayan invalidando los derechos sociales y el desmantelamiento precisamente de los servicios públicos, pues lo vayamos aceptando poco a poco. Si quieres poner la siguiente, David, por favor. Ok, ahí te voy. Bueno, la estrategia de la gradualidad, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas y ¿sí? o por años consecutivos, ¿no? Porque de esta manera, por ejemplo, las, en el neoliberalismo, vamos a hablar de, del neoliberalismo, perdón, que fue impuesto durante las décadas de los 80 y 90, ¿ok? De esta manera pudo hacer que, pues, minimizar el Estado, se pudieron hacer privatizaciones, pudo haber precariedad también, eh, se pudo dar el desempleo, inclusive en masa, ¿sí? ¿Para qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron así gradualmente? ¿Qué pasaría si todas esas medidas que les acabo de contar? O sea, todo eso, el desempleo, las privatizaciones, todo eso se hubiera dado así de un jalón, ¿qué pasaría? Que no lo hubieran hecho gradualmente, ¿qué creen que hubiera pasado? muchachos? Compañeros, todos a quienes nos ven, pues se hubiera levantado el pueblo en armas, literal. Pero los políticos, los neoliberales, el capitalismo sabe que a cuentagotas nos va dando. Puse el ejemplo ahí, si se fijan en la imagen de la gasolina, ¿qué ha pasado con la gasolina? siendo México un país petrolero, un país que tiene el petróleo. ¿Qué ha pasado? Me acuerdo muy bien, perfectamente me acuerdo al comandante Borlas que dijo, yo les prometo a los mexicanos que la gasolina, me voy a ir ya en mi sexenio, pero nada más va a llegar hasta los 14 pesos. Dijo, les prometo que ahí no va a subir. Fíjense bien. Y luego, ¿qué pasó? Llegó Peña Nieto, de ya, asentadito, ya de ya apesito, hasta que llegó Casi a los 20. Y si no llega el presidente Andrés Manuel, ahorita andaría la gasolina en que les gusta 30 pesos por litro. Pero es gradual y no es de trancas. ¿Ok? Esa es la importancia de ser bueno para ellos, ¿verdad? De la gradualidad para que poco a poco vayamos aceptando, ¿sí? Eso. Vayamos aceptando la medida inaceptable. ¿Ok? La que sigue, sigue. ¿Gustas, David, por favor? Ok. La estrategia de diferir, dice, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, pues es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. O sea, ¿aquí qué hacen? Pues es que, ahí viene la imagen, voy a usar la imagen como ejemplo, ¿sí? Dice, es doloroso subir el IVA. ¿Recuerdan que antes ni había IVA? O había muy poco. Dice, y pasarme por el porro Por el porro de las promesas, por el forro de las promesas. Y el programa con el que gané las elecciones, pero es un mal necesario. Si lo tengo que subir, me duele con el alma. O sea, y el diferir, están usando el chantaje sentimental, literal. ¿sí? Viene ahí la niña, por ejemplo, dice, ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Dice, porque es un cobarde. ¿Sí? O porque sacará tajada. Quien realmente ya despejó su mente y que no está siendo manipulado, pues eso va a pensar, ¿no? Entonces, es una de las estrategias que también utiliza mucho el capitalismo. Diferir. ¿Por qué? Eh, dice, porque primero el esfuerzo no es empleado, inmediatamente, o sea, van a hacer que la gente ahí poco a poco vaya aceptando la medida. Eh, luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar, fíjense bien. A esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana, es decir, nos juegan con la esperanza. Pues sí, hay crisis económica, tenemos que apretar los cinturones, ¿no? O sea, ya me acuerdo de, de una frase aquí de Corral, ¿no? Casi. Es que Duarte dejó todo endeudado, y acuérdense, fue la cantaleta de, de Duarte, de, de este, de Corral, todo el sexenio, ¿no? El quinquenio, pues. Este Duarte dejó endeudado el Estado. Eh, vamos a, tenemos que apretar los cinturones, pero pues sí, se lo apretaban al ciudadano, a las personas, no ellos nunca, acuérdense, Corral jugando golf. Cada fin de semana ahí en Mazatlán, sus viajecitos en helicóptero, en avión, etc. O el mismo INE, ahora que anda tan, tan en boga, ¿no? Tan de moda el INE. Que ay, nos recortaron cinco mil millones de pesos peligra la consulta ciudadana de, de, el ejercicio de ratificación digo perdón de revocación de mandato el año que entra y sabes que sacan los soldazos de los del INE ¿no? y que sacan los soldazos de los consejeros y de los asesores ellos piden que les den más dinero pero no se reajusten el sueldo entonces eso de diferir nada más va para la población como tal ok siguiente por favor para no hacerse los largos esta también muy buena esta. La que sigue, por favor. O Espera que le cambie. La quinta, muy bien. Ahí va. Fíjense bien. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. O sea, literal, tratarlos como niños. ¿sí? La mayoría de la publicidad, perdón, va dirigida, dirigida al gran público, utiliza discursos, argumentos. Personajes de entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. ¿Okay? Cuando más, cuanto más perdón se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué pasa esto? Un niño, les voy a preguntar, les voy a hacer la pregunta ya tiene su criterio bien formado, es decir, un niño puede diferir entre una medida ya que realmente de relevancia vaya, pues, no lo puede hacer un niño, entonces los políticos nos conocen también, los políticos neoliberales, capitalistas, que qué es lo que hacen, nos tratan como niños, ¿sí? Y hasta utilizamos lenguaje infantil, fíjense bien, no sé si alcancen a ver la imagen ahí, o si alguien de aquí lo conozca, ¿sí? a ese que viene en la imagen, se llama... Matt... Bueno, el programa se llama Matt Hunter. No sé cómo se llama el muchacho. Ese muchacho se dedica a coleccionar juguetes. Obviamente vean la edad, pues ya tiene 40, 45 años, no sé. Y la siguiente imagen, la imagen a la derecha, están ahí jugando. Fíjense, verán que ahora en los, en los jóvenes, en los chavorrucos, como los de mi edad, también se da mucho eso. eh La verdad, se da el ser como un niño... En ser como un niño, entonces, esto no es de ahorita, o sea, no se es ha dado este fenómeno de ahorita. Tienen años trabajando los neoliberales, los capitalistas. ¿Sí? Pues si te tratan como, si te usan el lenguaje como un niño y tú te la crees, pues te van a tratar como un niño y te van a dar literal, pues atole con el dedo y te van a quitar el dulce. ¿Ok? Esa sería la reflexión. Si quieres, la siguiente. De... Déjame ver, pero... Ya está. Ok, ya está. Dice la número 6 la, la estrategia número 6 utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Ok, por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir al comportamiento. Es decir, apelan a nuestras emociones. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? ¿Cuántas veces han escuchado el argumento? Discute uno o entable un debate en redes sociales en lo que sea. Ahorita me acaba de pasar a mí estos días en delicias. Puse una publicación del presidente y luego volví a escuchar. Ay, sí, ha de ser mucho la... Bueno, ponen ahí en los comentarios, ¿no? Cómo se si alcanzara para mucho la, la ayuda a los de los 65 y más. Y luego no falta el que pone. Cómo el presidente no se ocupa de los niños con cáncer. O sea, imagínense cuánto han manejado eso. Desde cuándo estamos huyendo lo, los niños con cáncer cuando ya se demostró que se han robado los camiones con los medicamentos, que las mismas farmacéuticas han comploteado y han bloqueado la llegada de dichos medicamentos. ETC, o sea, que no es porque el Estado no esté mandando los medicamentos a los, a los diversos hospitales, a las diferentes personas, ¿no? Mas, sin embargo, acuérdense, cuando realmente el, la, el gobierno federal, en las administraciones neoliberales, les daba agüita en vez del medicamento, los niños. Ahí sí nunca quisieron apelar, ¿verdad? Ahí sí, tápale, tápale rapidito, que no se sepa esto, ¿sí? Benditas redes sociales, bendice el presidente. Si no tuviéramos las redes sociales ahorita también, no nos hubiéramos dado cuenta de esa perversidad realmente. Entonces, ¿qué intentan ellos siempre? El neoliberal, el capitalista, apelar a los sentimientos de las personas. Les digo, eso es una perversidad lo que están haciendo ahorita, utilizarlo de los niños con cáncer, con tintes políticos. Y hay gente, compañeros, que se lo cree, se lo cree y ahí anda manipulada, ¿sí? Y ahí te reclaman y te dicen que el presidente es casi, casi, casi el diablo, ¿no? Eso sería meterme con la iglesia, pero bueno, allá, ahí lo dejamos, ahí lo vivimos en carne propia en la... En la pasada contienda electoral, nosotros aquí en Chihuahua, el clero interviniendo otra vez. Entonces, a eso hace referencia ese punto, sí, el de utilizar lo emocional, ¿sí? Mucho más que la reflexión. Ya ahí está la gente llorando. O sea, en vez de reflexionar, de analizar, de tener su propio criterio. ¿Ok? La que sigue, por favor. David. Este también es tip de los neoliberales y el capitalismo mantener al público en la ignorancia y la mediocridad hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud ok ¿a qué se debe esto más que nada? a la calidad de la educación, dice Noam Chomsky porque eh, la calidad ahorita de la educación, voy a poner me voy a situar en este contexto. Yo, yo doy clases en una escuela pública. El profe, pues, el profe Hugo me, me va a entender ahorita cómo... Él, a, él, a él le ha tocado ver ese cambio, ¿no? La educación ahorita de la gente necesitada, de la gente de abajo, la gente pobre, está muy deficiente en calidad. Pero vayan a un TEC de Monterrey, vayan a un, a un colegio lasalle Salle, si sí, lasalle ¿verdad? Vayan a una UVM, una Universidad del Valle de México... Ahí sí les enseñan de todo y les enseñan el tej y maneje de las cosas, en, tanto en política como en, en cuestiones empresariales. ¿Por qué? Porque les conviene tener al público, recuerden, ignorante en la mediocridad, para que no tengan posibilidades. recuerden que la educación abre mentes y quita manipulaciones. Entonces a eso hace referencia este, este punto como tal, esta estrategia y la usan muy bien les digo, yo lo estoy viviendo en carne propia. Lamentablemente, mis alumnos de unos años para acá, sobre todo, pues no es culpa en total, no es culpa totalmente de ellos ni de los papás como tal. Todos tenemos cierta culpa, ¿no? Pero más que nada del sistema educativo lo fueron bajando de nivel, de nivel, de nivel. Acuérdense cuando quitaron el civismo de las escuelas, por ejemplo, eh, materias como geografía. Hay, inclusive, hay compañeros maestros que me han cuestionado que para qué sirve. O sea, maestros, yo soy soy docente por mi profesión, ¿no? o sea, de vocación, no de formación, pero me he entristecido toparme compañeros docentes de formación de las escuelas normales, rurales y estatales, que alegan cosas como esas. Le digo, alguna vez una compañera me dijo, ¿Con la geografía para qué te sirve, para qué te sirve memorizar. Y yo así como que, ¿cómo que para qué me sirve? O sea, estamos de acuerdo. Y le puse el ejemplo de una vez que viajé a México y el piloto en el avión iba diciendo... Vamos a pasar por aquí, por acá, por allá Y lo vamos a dar vuelta aquí, entonces en mi mente Con la geografía Pues yo tracé el mapa en mi mente O sea, como que para qué me sirve, pero la educación Ha venido mermando ¿Sí? Para mantener al público En la me mediocridad y la ignorancia ¿Ok? La que sigue por favor Esta también es bien típica De ahora, de estos días Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Va, va muy relacionada ¿no? con el punto anterior. Dice promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Híjole, aquí voy a poner de ejemplo, compañeros, en, el, en cuando, eh, bueno, voy a poner de ejemplo de cuando todo México se convirtió en un animal, literal. Propiciado por Televisa de Adal Ramones. ¿Por qué? A partir del programa de otro rollo, donde Al Ramones y su popularidad, ¿cómo nos decimos todos? Y más los jóvenes. Güey, literal, güey. ¿verdad? Que viene del güey, literal. Fíjense bien, y se puso de moda y es algo que no lo hemos podido quitar. Y ya no, no sé si algún día lo vamos a erradicar. ¿Cuándo se decía eso? O sea, inclusive... Inclusive, voy a poner el ejemplo de las personas mayores, ¿sí? Hay muchachitos que, pues esa es su realidad y es tan normal para ellos decir, güey, que hasta a un adulto le dicen, güey. O sea, se acabó el respeto, se acabaron los buenos modales, todo. ¿Por qué? Porque ser vulgar es, es estar de moda, ¿no? Antes imagínense en un salón decir alguna majadería, alguna mala palabra, ¿no? Pues era metrazo, reglazo, que no estoy diciendo que eso estuviera bien, pero eran las reglas era la disciplina, jaladón de patillas de cabello, todo eso vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que sea lo correcto el, el, el castigo físico, pero funcionaba, sí, y éramos respetuosos de nuestros mayores, de nuestras instituciones algo que por ejemplo nos crispa a nosotros a mi esposa, a mí en lo particular eh, los honores a la bandera acuérdense todos bien derechitos de ahí, el brazo ni lo baje, ni lo haga así, ni para acá, ni para allá porque pues es el respeto a nuestros labros patrios, ¿no? De la lucha de tantos mexicanos primero por independizarse que bien dijo el profe Hugo, es la primera transformación luego a la abolición de los poderes ahí, este, compartidos que fue lo de la segunda transformación las leyes de reforma, etc, la revolución misma, o sea ¿Pelearon tanto esos mexicanos para que ahora casi vayan y le escupan a la bandera? Porque pues es moda, ¿no? Es de, está de moda eso, o sea. Bueno, ahí se las dejo, o sea, fíjense bien, la, eh, que el público sea, eh, ¿cómo se dice? Vulgar e inculto. Y lo han manejado muy bien. Díganme si no, ahora la mayoría de los mexicanos somos vulgares e incultos en muchas de las situaciones. La que sigue, David, por favor. Esta también, bueno, pues de hecho todas, ¿no? De las que vengo platicando. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, cuando el individuo se siente culpable o se echa la culpa, así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalide y se culpa lo que genera un estado depresivo uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción y sin acción, recuerden muchachos compañeros todos no hay revolución, sin acción no hay revolución, si no nos movemos imagínense que no se hubiera movido el presidente tantos años no hubiéramos llegado a este momento grandioso en, en la vida del, del pueblo eh, se me viene a la mente el ejemplo de esto de y yo me acuerdo muy bien desde que era niño, que decían los políticos, se creó la imagen, ¿no? De que es que el mexicano es bien huevón. ¿Se acuerdan? Inclusive ahí está la caricatura, el mexicanito con su sombrerito, su sarape, y recargado ahí en un nopal o en una, en una, ¿cómo se dice? En una pared, ¿no? A ese grado llegamos, o sea, a ese grado nos sentimos autoculpables, ¿se acuérdense, acuerdan? Los ninis mentados o lo que inclusive comentaron ahora en el curso, cuántas veces, por ejemplo, las mujeres se sintieron realmente culpables por salir vestidas de una manera que ellos los... Acuérdense, los Calderón, los neoliberales decían provocadora y luego todavía tuvieron el cinismo, de decir, por eso son violadas y matadas. Y es cierto, hubo muchas mujeres que se lo creyeron, que no podían vestir como ellas querían vestir porque... Se, sentía, se sentían culpables no por ese tipo de comentarios, por ese tipo de adoctrinamiento. Entonces es un punto muy importante hacerle sentir a la gente que ellos son los culpables. Tú mexicano eres pobre porque, porque quieren ¿no? Algo así dicen ellos, o sea, es pobre el que quiere, no sé qué, no. O sea, cuando el sistema nos tiene cooptados ahí, la pobreza es un círculo vicioso que ellos crearon, ¿sí? Para ellos poderse enriquecer. Siempre le he comentado, por ejemplo, a mi esposa. Bueno, ahora que ya soy más reflexivo, no que estoy más, más grande. Eh, cuando hablamos de Estados Unidos, de los países nórdicos, de Europa, les digo, es que lamentablemente nos hicieron creer que, bueno, más bien, tienen que existir países pobres como México, como los de Latinoamérica en general, como los de África, para que ellos puedan vivir así, para que los capitalistas, los neoliberales puedan vivir en sus riquezas. ¿a costillas de qué? del trabajo de nosotros de nuestras riquezas, ya en México tan rico que es, más de 500 años y no se han podido acabar su riqueza pero bueno, ojo con eso, no se sientan culpables, no se dejen manipular en ese aspecto, la que sigue por favor ya vamos a acabar yo fui rapidito ¿para qué? para que luego no se queden dormidos algunos compañeros <risa> es drama, drama compañera ¿eh? ¿Sí? la 10, la 10 ahorita se me echan encima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 Nos ven como mercancía. Nos estudian, nos tienen bien estudiados al mercado, bien estudiados. Miren. Me acaba de pasar hace poco, pues en hasta las mejores familias pasa, ¿eh? ¿sí? O en todos lados pasa. Eh, ahorita en, en mi pueblo natal gobierna el pan. ¿Sí? Okay. Y pues. Se acaba de aprobar un Rosales siempre va un. O sea, está bien, ¿no? Pues se vale que también, ¿no? bien como un 13 y lo que sea. Pero, ¿qué pasa, en un... ¿qué pasa si ponen un oxo en un pueblo chiquito como Rosales? ¿O donde lo pongan? ¿Qué pasa con las tienditas de alrededor? Con los pequeños comercios que están alrededor. Se los comen, literal, desaparecen. ¿Y qué beneficios trae un oxo realmente? Eh, no vende comida saludable, todo lo contrario, vende comida chatarra, vende bebidas embriagantes, vende, pues le vende uno casi de todo, ¿no? En algún futuro dicen por allá hasta operaciones van a ver en los oxos, ¿no? Pero ahorita no lo hemos visto. La realidad es que trae más perjuicios a los comercios locales que beneficios y a la comunidad. Por ejemplo, en las tienditas ahí en el Pueblo, pues ¿qué se venden? En las tienditas llegan los turistas, compran carne, ¿sí? Eh, compran dulces regionales compran productos de ahí del campo y en un oxo no venden eso entonces bueno ¿qué es lo que pasó ahí? el presidente entrante, el que estoy gobernando conoce tan bien al pueblo que hay varias gentes que pedían a gritos un oxo les dio su oxxo y cuando empezó a reclamar la gente ¿qué creen que hizo? ¿Eh? callejoneada, ¿sí? al pueblo van y circo los conocen también, dijo con esto callo Voces. Y la gente ahorita en mi pueblo, lamentablemente, felices en la callejoneada el fin de semana, ¿eh? A gusto el problema del Oxxo ya se les olvidó. Entonces, si se fijan, nos ven como mercancía, ellos no nos ven como personas. Véanlos a todos los presidentes anteriores, Andrés Manuel, cómo nos veían, cómo nos trata el presidente. Ustedes han de tener algún conocido alguien. Ahora que fui al curso a Cuauhtémoc, me decía el chofer de la Sprinter, decía yo, nos topamos hace unos días con en Durango. Y él los trató como, oye, ¿qué andan haciendo? O sea, platicando porque somos personas. ¿Cuál es el trato del presidente? De persona a persona, o sea, aquí no hay, no hay esa, ese vernos como mercancía como si nos veían los anteriores. Entonces, por eso les digo, ese es el pináculo a la manipulación, conocer que, a los individuos mejores de lo que ellos mismos se conocen, ¿eh? Ojo con eso. Porque aquí, aquí, aquí en Chihuahua nosotros vuelvo a lo mismo. Que seguimos siendo oposición. Lo estamos viviendo, ¿eh? Ahí está. El problema del agua. Los conocían perfectamente. Así prendieron la chispa. Y lamentablemente pues hubo una muerte, ¿se acuerdan? Y eso fue como que eh, los embaló directo, ¿no? los, Pero bueno, en fin. Y esas serían las 10 estrategias, pero me gustaría cerrar con una frase que viene ahí enseguida. ¿La pones, David, por favor? Esa mira. Y ahí les pido disculpas por las faltas de ortografía, ¿eh? porque, bajé pues, baje la imagen. Esto lo uso yo con, se los pongo mucho a mis alumnos en los exámenes al final. Dice, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento y quienes ya me han conocido y plati han platicado bueno, mmm, conmigo varias veces les he dicho yo hasta el cansancio estamos adoctrinados aquí y hablo por los chihuahuenses adoctrinados adoctrinados adoctrinados porque dentro de esas conversaciones también les he dicho qué perversidad de los políticos neoliberales de haber dividido al país por regiones ¿Sí? Ahí ese es el ejemplo de adoctrinamiento. ¿Por qué? porque el país realmente está dividido entre norte y sur, ¿sí?, entre norte y sur, y por norte me refiero a Zacatecas hacia arriba, y el sur es todo lo demás. Y si no me creen, al profe Hugo le tocó vivir en esas épocas, cuando se creó la, la frase de si quieres a Chihuahua matón un chilango, ¿Sí ¿se acuerdan?, o inclusive lo de que dicen, porque el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa. Fíjense, bien, ese tipo de frases las utilizaron y nos adoctrinaron. Y lo estoy diciendo por los chihuahuenses, por los de Nogrión, ¿sí? Por los, quienes seguimos ahí creyendo es realmente, o sea, es como si los del sur no fueran mexicanos y todos somos mexicanos, todos vivimos aquí, inclusive acuérdense, da risa, ahorita me da esta risa. Cuando se empezaron a crear en Facebook las, las banderas, ¿no? Porque porque nos íbamos a separar de, del sur, acá el Nuevo Norte. No me acuerdo ni cómo le querían poner el, a su país creado ellos. O sea, por eso siempre, siempre, siempre, bueno, trato de utilizar esta frase con mis alumnos. Y obviamente se las explico, ¿eh? Hay que quitarnos ese adoctrinamiento. Este fue el, el ¿cómo se llama? Este fue el por qué yo quise exponerles este tema, compañeros. Sí, de la manipulación mediática, porque es verdad, es una realidad y aún seguimos viéndola aquí. Yo vivo en la región centro-sur del estado, en, en Delicias, Rosales, todo eso, y siempre les he comentado a mis compañeros, aquí aún funcionan los medios tradicionales de comunicación, sobre todo el radio. No, hombre, si nada más, si alguien que es de Juárez nos está viendo de algún otro estado... Vieran cómo manipulan a la gente con el radio, lo que hablan del presidente, las mentiras que tiran, o sea, así como pues en los medios nacionales, ¿no? Chayoteros, que lo vemos. Y hay gente que defiende a Chumel, a a, este, a, a López Dóriga, a, a montajes que se me va el nombre. Entonces, este, ay, se me fue, a López de Mola, Lores de Mola, Broso, o sea, ¿se imaginan? Todo eso es manipulación mediática, todo eso. Es la manipulación mediática que volvemos a lo mismo. También manipulan por redes, pero las redes sociales han sido esenciales para Moreno, para el movimiento, para el, eh, para el gobierno del presidente. ¿Por qué? Porque ahí está, o sea, ahí es donde podemos desmentir. Eh, comentaba, inclusive voy a poner el ejemplo de Ruth, al finalizar el curso que decía de las redes de Cuauhtémoc, que se escuchan en todo el estado, en muchas partes del estado, ¿no? y pues sí es frustrante ir a una radio, un medio de comunicación, y que el que tiene que, que fungir como moderador, que es el locutor, se pone del lado los derecha, de los de, iba a decir derechangos, de los pues derechangos, por de los de la derecha, ¿verdad? Y nos tupen y nos tupen, o sea, eso es todos contra el de Morena, vámonos, así como le pasó aquí a Juan Carlos, ¿no? Todos contra Juan Carlos, vámonos. Toda la derecha se nos viene encima. Y los medios de comunicación, pues ahorita están cooptados por ellos, ¿verdad? Y pues bueno, ya no les hago más largo el cuento, ¿sí? Eh, espero que les haya sido de utilidad el tema fue un, un gusto y un privilegio para mí exponerles esta temática igual se va a subir ahí la presentación ¿verdad? siempre quedan ahí en el grupo para quien la quiera utilizar también y pues estamos a la orden compañeros, ok, un gustazo y pues hay que seguir en la lucha recuerden sin acción no hay revolución compañeros sería ¿Sí? todo de mi parte ¿eh, compañeros vale, gracias. gracias gracias Osmar, déjame nada más cambiar aquí las la vista eh, está allá. no sé si haya comentarios a los que estamos aquí en Facebook ahí te voy a decir, está Irving Valderas que decía cuando hablan de combatir el comunismo en México, en México ¿no? de la manipulación. Cierto se me somos comunistas y socialistas ¿no? por todos lados cuando ni saben qué es el comunismo ni el socialismo, ¿no? Y cuando ni siquiera se pueden implementar en ningún lado del planeta. Sí, Pero ahorita sí somos rojillos todos. No sé los demás qué qué opinen, compañeros. Ah, pues también este me este hizo este interesante el punto de autoculpabilidad, mm -hmm. este con esta idea de que de que cada quien puede hacer lo que lo que se proponga, ¿no? Cuando, pues la realidad es que pues no hay movilidad social, o sea, solo dos de cada diez personas que viven en la pobreza, en el quintil más pobre, pues sale, y o sea, solo dos personas de, de los más ricos, del quintil más rico de México, pues baja un escalón nada más, ni siquiera pues, todos de golpe, ¿no? Eh, pues habla mucho de, de cómo nos, nos dicen de que las cosas están tipo parejas o que tú puedes, cuando la realidad es que no, depende mucho de, de dónde hayas nacido y con qué privilegios hayas nacido. Y pues me gusta eso por, por el comentario que, que dijo AMLO hace po hace poco de los aspiracionistas, ¿no? Que todos le tiraron ahí. Pero pues, o sea, es, es una realidad de, de cómo este, el, el poder lo, nos ha manipulado para creer que nosotros podemos llegar allá. Aunque a veces no, pues no es cierto. Este, Teresita Ruiz y Lupita Escalante te mandan felicitaciones por tu participación. Ay, muchas gracias a mis amigas, a las compañeras. ¿Y quién más? Ahí está también la mano, la tiene levantada. Vamos a ver: el profe Hugo y César. César y la y compañera Beatriz. Beatriz. Beatriz. También. No, pues eh, muy bien, eh, Osmar. Este. Eh, muy muy interesante. Y sí, ejemplos este, sobran, ¿no? Este, simplemente lo que se ha, eh, Peñanito, ¿no? Que la corrupción era cultural. Entonces, uh -huh. la idea de hacernos a los mexicanos eh, sentirnos culpables y, y aceptar de que la corrupción este, es algo propio de los mexicanos, ¿no? Y no nada más con él, o sea, en los que somos más chavorrucos decíamos eh, la corrupción somos todos, ¿no? Bueno. Este, y, y cosas así tan aparentemente eh, tan tan poco políticas eh, ayer domingo fue la entrega de los premios Grammys que este, realmente no son, no premian lo, lo, lo, lo artístico sino son eventos eh, políticos no El, la canción que ganó de los premios Grammys es una canción que si uno la escucha con eh, criterio artístico pues no tiene nada no pues se llama este, eh, Patria y Vida que es de la oposición cubana que se opone eh, eh, utiliza la, la frase en contraste de patria o muerte ¿no? entonces somos patria y vida no pero son es este como los medios internacionales buscan a, a un mal ejemplo para ellos no en este caso Cuba y a través de la música por qué porque saben que a los latinos nos gusta la música pero así se la van llevando no e incluso en un este, ambiente podríamos ir un poco más más culto, más intelectual los últimos premios Nobel de hace 30, 40 años hacia atrás es pura gente de derecha no es puro estar utilizando ese premio para crear una imagen eh, eh, falsa estereotipada a favor de los intereses este, norteamericanos Ay, eh, imperialistas sí. en este caso entonces sí, ejemplos aquí podemos estarnos muchos, este los que tú mencionaste muy, muy acertados felicidades y continuamos César Ok eh, ¿Qué tal compañeros? Buenas noches eh, No, pues, muchas felicidades Osmar, muy muy Un tema muy eh, Digamos Vigente Sobre todo aquí en el estado de Chihuahua Porque Uno de los estados muy controlados Mediáticamente este tema viene muy a, eh, al, a, al grano, puesto que ahorita precisamente en el Estado vivimos un cerco mediático muy fuerte en torno al... Duarte y un que se impuso en el gobierno, porque no quiero decir nombres aquí. Definitivamente el aparato que se impuso en el gobierno aquí en Chihuahua, este por medio de un fraude, pues no es una persona ni es el nombre de una persona, sino es un conglomerado de intereses o de intereses económicos creados. Y esos intereses pues tienen muchísimo poder monetario y ahorita pues ningún medio de comunicación, ya sea escrito, electrónico, etcétera, eh, da pie a… a, a hay, hay muchas hay mucha desinformación, hay muchas falsas noticias, hay eh, distractores precisamente pues para, para eh, no tocar temas torales, etcétera y pues hacer creer a la población de que pues este el gobierno, y lo vamos a ver durante todo el todo este sexenio aquí en Chihuahua, ¿verdad? todo este periodo de, de este gobierno que se instauró eh, va a ser un gobierno similar al de César Duarte en donde todos los medios eh, dan sus notas para para hacer ver al gobierno eh, que estaba haciendo las cosas bien etcétera, entonces este pues no, excelente tema, y pues gracias. Ah, y también iba a comentar, este tú por ahí dijiste que este en, aquí en México, pues la educación pública es, es pues, hasta cierto punto carente de mucha, de muchas este, atribuciones, pero también la educación particular, o sea, en general la educación aquí en el país es muy deficiente, tanto de un lado como del otro. Y esto es precisamente por lo que decías, hay que mantener a la gente que no piense, hay que mantener a la gente conforme con su situación y hacerle creer a la gente que pues es muy difícil o simple y sencillamente que eh, las cosas pues no, no, no, no se pueden cambiar, ¿verdad? Eso sería mi comentario y muchas gracias. Okay. Una no, maestra Bien. Beatriz, ¿es maestra o no? Compañera. Sí, compañera, sí, soy maestra. Bueno, jubilada del tecnológico de Parral. Este, bueno, yo, Osmar, yo conocí a Noam Chomsky cuando estudié mi maestría en la Autónoma de Nuevo León. A mí me sorprendía mucho que estuviéramos estudiando lingüística cuando estábamos estudiando pedagogía, pero resulta que a medida que transcurría el tema de Noam Chomsky, este, eh, él lo que encontró en la lingüística, encontró que los idiomas básicamente tienen mucha similitud entre sí, que son más las cosas que se asemejan entre los idiomas, diferentes idiomas, que lo que los separa. Pero al ir buscando esto, se encontró que los seres humanos somos más parecidos que diferentes, independientemente de nuestra condición, este de blancos, morenos o verdad. Entonces él fue formando un pensamiento humanista y resulta que, que al transcurso del tiempo y de sus investigaciones, se convirtió en uno de los pensadores más humanistas que han existido. Entonces, Noam Chomsky, nosotros que nos dedicamos ahora a la formación política, Noam Chomsky es todo un tema de reflexión de cómo los primeros que nos debemos devolver humanistas somos nosotros, nosotros como personas. Y Noam Chomsky es un gran referente para volvernos humanistas. Y creo que eso es lo que de, de cierta forma quiere la Cuarta Transformación, que nosotros los que dirigimos esta Cuarta Transformación seamos personas humanistas. Repito, Osmar, te felicito, tus ejemplos muy claros. Gracias. Muchas gracias, maestra. Yo, que yo levanté la mano también, ¿no? Creo que lo levanté. César, ¿quieres participar otra vez? ¿No? Ok. ¿Alguien más, no? Este, no, a mí me gustó mucho la plática. Eh, Hacía rato que no veías a las 10 estrategias de, de la manipulación mediática, ¿no? Y ahí luego, antes, eso lo escribió muchísimo de las redes, muchísimo antes de las redes sociales, y luego ahora viene y se aplica... Muchísimo uh -huh. más, y luego uh -huh. ahora mucho más sesgado, ¿no? Porque viene la bronca de, de la polarización, entonces ya como que el, ese ente primitivo mediático que antes eran nomás dos o tres compañías grandes que, que manejaba, ahora ya se fue con un montón de pequeños agentes de, de herramientas que están polarizando y, y en, haciéndonos entrar en instituciones y ya ni siquiera se permiten tener la, la discusión de de lo más básico, no porque ya todo es o estás aquí o estás allá y ah, Alberto Lara dice excelente exposición, saludos a todos, saludos a Alberto también y pues la cosa es esa que ahorita hay dos herramientas no porque ahorita yo creo que las redes sociales son un arma de dos filos y en este mismo espacio en esta misa, pues estamos viendo que nosotros pues tratamos de dar una con los recursos limitados o como lo que se vea, pero estamos tratando de dar una una contrarrespuesta a esta desinformación y la manipulación, aunque es muy difícil contrarrestar toda la formación y la Chumel, yo no entiendo cómo Chumel puede decir cosas tan absurdas nada más por llevarle la contra a Andrés Manuel, por ejemplo ¿no? que hace poquito dijo no, este esa malayuca nomás es un, es un, pues pura tierra y un, y un, un nopal no, un cactus yo digo, ¿cómo puede llegar alguien a ese grado de polarización? No nada más por estar haciendo una guerra mediática en contra de un personaje y sin entablar una discusión concreta. Pero pues ya sabemos que lo que está detrás de eso es una estrategia de manipulación muy concreta que va a, a mantenerlos y perpetuarlos en el poder. ¿no? Y pues la pregunta ahora es, mi pregunta para ti y para los demás es bueno, pues, y qué estamos haciendo nosotros para contrarrestarlo, no nada más la desinformación. Sino también llegar a buscar lo que ellos están cuidando con tanto recelo durante tantas tantos, tantos centenios desde que empezó a haber el cambio. ¿no? Entonces, eh, enfocarnos no nada más en combatir la desinformación, sino también en. Órale, pues vamos a, a donde no quieren que vayamos. Ya mm -hmm. es cuanto. Este, no sé si nadie más tenga participaciones. Si no es así, pues qué chido. Nos quedó la misa de hoy. ¿Quién más? Jimena, Jimena, ¿qué tiene Jimena? <ríe> ¡Híjole, ya te mandé por WhatsApp! No, ¿qué tiene? A ¿Sí? ver, queremos, queremos escuchar a Jimena. No, miren, la verdad, yo creo que, como decía David, eh, la pregunta aquí debería ser ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo para contrarrestar esa manipulación, manipulación, perdón? Y sí, yo también tenía ratito que no, no recordaba a Chomsky, me parece que es muy interesante, pero creo que una de las estrategias que podríamos hacer es como esta división tan sintética que hizo Osmar y que me gustó mucho, que me pareció muy apropiada, pues empezarla a pasar a los círculos de estudio y aunque David no esté tan de acuerdo, y pasarla a pues bajarla, tratar de aterrizarla así como nos mandan los boletines semanales, porque de verdad, eh, también un poco lo que decía César, nos enseñaron que, que solo debemos creer y obedecer lo que nos están diciendo, entonces la gente por eso es tan fácil de manipular lo que decía David de Chumel, es sumamente sencillo manipular porque no nos enseñaron a tener pensamiento crítico, porque no nos enseñaron a analizar, entonces... Nosotras, nosotros que sabemos que la metodología del instituto es justo la del pensamiento crítico, pues deberíamos o podríamos estar haciendo un poco de, de esfuerzo por llevar ese pensamiento crítico a la ciudadanía, que no es fácil, pero también nos ayuda a entender que no es porque la gente sea tonta, sino que si hay toda una estrategia de manipulación atrás, como dice el presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, eh, y es bien fácil decir, no, o sea, es súper fácil decir, ay, no, es que están tontos, y por eso le creen a Chumel, y por eso escuchan a Ciro, y quién va a poder creer eso, pero no, es que en realidad ellos sí tienen estrategias pensadas que a veces nos falta a la izquierda, pero felicidades Osmar, me gustó Gracias. muchísimo tu presentación. Gracias, gracias. Y si me, si me permiten ya para cerrar, fíjate Jimena, ¿eh? precisamente yo así inicio aquí, bueno, con el comité de Mioquín. Ya les di este tema precisamente. Inicié, ahorita que decías de que hay que bajarlo a los círculos de estudio y todo eso. Inicié con la alegoría de la caverna de Platón, que también les propongo en un futuro exponerla, la alegoría, para saber ¿verdad? qué es la alegoría y por qué a veces, bueno, la gente no sale de ahí de la cuevita. Ya lo veremos después. Y les di este tema, y es lo que voy a estar repartiendo inclusive con esta temática. Con esos dos temas. La alegoría y la manipulación mediática. ¿no? Un chum, que es un gran humanista, al igual que nuestro presidente, al igual que nuestro movimiento. ¿eh? debe Aparte del pensamiento crítico, se debe tratar mucho eso, la parte humana. Lo mencioné con otras palabras, ¿no? De que el presidente no nos ve como un objeto, nos ve como lo que somos, personas. Y respecto a lo que decía Irving Valderas, también le mencioné y es lo que, lo que quiso dar a entender él también. La pobreza, recuerden, es un círculo vicioso creado por los neoliberales, ¿sí? Así de sencillo y es difícil, como dijo Irving. Todos alguna vez salimos de la escuela, es más, todavía lo seguimos viviendo algunos, ¿no? Salimos de la escuela, estudiamos, estudiamos, estudiamos. Y ay, caray, cómo costaba, ¿no? Para empezar la primera traba. Tiene experiencia. O sea, oye, acabo de salir de la escuela, hice mis prácticas, mi servicio. eso es experiencia y no nos daban oportunidad de trabajo, ¿no? De empleo. Entonces, les digo, todo eso y pues, claro, también destacar lo que dijo César. O sea, estamos cooptados. Ahorita va a ser la repetición de ese gobierno de artista Aquí ya se está dando, ¿no? Inclusive hoy publiqué, hoy vi una publicación, ¿no? Ya en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no se puede cobrar el derecho de luz pública, algo así. ¿Y qué pasó con nuestra gobernadora y todos los medios? Es anti-inconstitucional. No, ¿Por qué? Porque van a dejar de percibir mucho dinero para su mal uso, realmente. Cuando realmente no tendrían por qué cobrarnos la luz pública. No, pues es pública, al final de cuentas, ya la pagamos con otros impuestos. Pero bueno, a mí me apasionó mucho esto. Les agradezco a todos, la verdad, sus felicitaciones, su participación. Y pues aquí seguimos a la orden. Y pues ni modo, Jimenita te que opinar. <risa> Les agradezco. ¿eh? Muchas gracias a todos, la verdad. Aquí seguimos a la orden. El último anuncio, nada más una cosa. A lo mejor los que nos están viendo todavía, todavía hay gente conectada en Facebook. Uh -huh. este, las misas van a estar, hasta, hasta donde tenemos entendido, van a ser ya un poquito más presenciales. Un grupito. Y si nos lo están viendo, a lo mejor... Y conocen aquí a la gente y se quieren integrar, a lo mejor ir agendando, ¿no? También visitas de otras personas. también Claro, sí. Entonces ahí hay que nos, okay. nos okay. consideren. Bueno, entonces siendo eso ya nos retiramos de la misa, ahora sí a comer hostias y, y, y terminar la noche. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, nos vemos el próximo lunes Bendiciones.